Hola, soy Rubén Fernández, de Almacenes Sanjurjo, en Coruña. ¿Qué insecticidas se recomiendan en maíz? Desde Arceza se disponen de varias soluciones de control de plagas de maíz. Por un lado, un clásico como es Delta, Deltametrina al 2,5%, con acción por contacto y gestión, y con un alto espectro de acción y de actividad contra insectos nocivos. Y por otro lado tenemos Aikido, un insecticida a base de lambda hacia con registro tanto en plagas aéreas como plagas de suelo más difíciles de combatir. Y por último, destacar nuestro insecticida microgranulado para incorporar en la línea de siembra, Excentro 05, capaz de controlar las principales plagas de insectos que afectan a nuestros cultivos en las primeras fases de desarrollo. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.